si no se organizan y luchan... ...no van a conseguir absolutamente nada, nunca... ...nadie les va a regalar nada... ...y esta empresa es una prueba... ...era una empresa con precariedad, con salarios bajos... ...con situ una situación sociolaboral... ...verdaderamente miserable... ...y bueno, la hemos ido reconduciendo con la lucha... ...con la anterior subcontrata... ...ya se le enseñaron los dientes... ...bajamos las ETTs... ...aquí ya las hemos eliminado por convenio... ...entonces bueno, se trata de ir dando pasos... ...hacia conseguir una... ...un convenio digno, unas condiciones laborales... ...sociales y económicas dignas. Vengo de Cádiz, vengo a luchar por las pensiones... ...por la sanidad, por nuestro futuro, por nuestro presente... ...y porque hay que salir a la calle a luchar... ...este país tiene que salir a la calle... ...y estamos hartas de corrupción... ...y de la precariedad y estamos hartas de todo... ...este país se tiene que levantar y tenemos que levantar... ...a los españoles, dejar el sofá, dejar el internet... ...y salir a luchar porque es lo que nos toca". En este Coruña se reproducen un poco los problemas que se viven en el sector del telemarketing, ¿no? es que es un claro paradigma de la precariedad laboral. Eh, se vive la presión, los ritmos acelerados de trabajo, que son inconciliables con una salud laboral. Eh, los centros de trabajo no, no tienen las condiciones óptimas para desarrollar la jornada día a día. Eh, sabemos cómo trabajamos, las trabajadoras del telemarketing, en, en salas, un montón de personas juntas, con ruido alto, sin unas condiciones mínimas de higiene muchas veces, ¿no? Bueno, la movida empieza cuando los trabajadores vienen a la CGT quejándose de que los sindicatos que tienen en la empresa, hace unos años, no estaban movilizándose ni apoyándoles en sus reivindicaciones. Entonces vienen a la CGT, les explicamos cómo nos organizamos y que si quieren algo tienen que luchar, organizarse en la empresa de luchar. El Ayuntamiento otorga una licitación, un contrato al nuevo servicio GIFIN de Barcelona y subroga a 150 trabajadores, en los cuales estos trabajadores expresan sus reivindicaciones a la nueva empresa que ya vienen arrastrando de hace 12 años anteriormente. A principios de año del 2019 eh, comienza una subrogación eh, con todos los trabajadores que trabajaban en la, eh, la anterior, en la anterior empresa que llevaba el servicio. Y esa nueva empresa nos quiere tener de las mismas condiciones que la anterior. Y la plantilla se dio cuenta de que esto no puede ser, porque como es una empresa nueva, ganó el concurso y nos tendrán en los mismos sueldos precarios, las mismas condiciones, y ahí la plantilla empezó a mostrar su enfado. Más que qué puntos negros habían, es que todos los puntos eran negros. Bajos salarios, precariedad, autoritarismo, eh, digamos que pocas... ...pocas condiciones de trabajo laborales o económicas tenían que fueran buenas... ...más bien todas negativas. Todo existían dos convenios diferentes en los cuales había muchas diferencias... ...entre los dos trabajadores, es una de las reivindicaciones... ...que nosotros exponemos al entrar. Lo primero que se le plantea a esta nueva empresa es de que le vamos a dar... ...seis meses de margen para que se asiente en la empresa... ...que les vamos ya explicando todos los puntos negros que hay... ...y le vamos diciendo que vaya pensando que a partir de los seis meses la CGT va a romper hostilidades, va a empezar a, en las negociaciones a decir, eh, a exigir, pero que tiene seis meses para ir pensando todas las exigencias que les vamos a plantear, las económicas, las sociales y las de ley de prevención de riesgos. La empresa durante esos seis meses nos va poniendo la excusa de que se está asentando, nosotros lo damos por bueno. ...y a partir de los seis meses es cuando ya le decimos... ...queremos empezar a abrir negociaciones de un convenio colectivo... ...en lugar de los dos convenios que hay en la empresa... ...un único convenio... ...y ya eh, denunciamos el, de, que queremos ya las primeras reuniones". "...ellos ofrecen a, primeramente a reunirse con el comité... ...que está formado por eh, CGT y COVAX... ...votado por las la Asambleas de Trabajadores... ...y en ellas se van acercando posturas... ...hay algunas en temas económicos que nos vamos acercando... ...pero hay otras posturas como en temas sociales y la equiparación de tablas salariales, equiparación de convenio, que ellos no lo encuentran. Y a partir de ahí ya sí que entra eh, el poner las cartas encima de la mesa abiertamente y no creernos eh, lo que la empresa nos va diciendo de esto no se puede, lo otro tampoco, sino que ya le vamos con una tabla reivindicativa. Ellos exigen ciertos trabajos, exigen ciertos cumplimientos en el trabajo y nosotros no los vemos renumerados por ninguno de los puntos. ¿no? O sea, vemos que ahí estas empresas tienen unos grandes beneficios ...puesto que el ayuntamiento la licitación que otorga en este caso por ejemplo... ...sería de 150 millones, ¿no? son unos 15 millones al año... ...y no hay una masa salarial que sea repartida a los trabajadores... O ...a sea, este dinero se va distribuyendo por diferentes ramificaciones... ...y, y no lo encontramos, ¿no? nunca los trabajadores reciben nada de esto. ¿no? La empresa en la quinta reunión nos, nos hace una última oferta... ...y nos dice que de ahí no puede pasar... ...en esa oferta hay una parte económica... ...pero no hay ninguna parte social... Y eh, es cuando vamos a los trabajadores a decirles en asambleas que como eh, hay un estancamiento en las negociaciones, solo se puede desatascar siempre y cuando la plantilla se movilice. Cuando empezamos nosotros a negociar con la empresa y trasladamos la información de las reuniones con las actas que colgamos, la información, las asambleas, la plantilla la verdad se dio cuenta de que hay que luchar. Bueno, la huelga antes de convocarla se hacen asambleas en uno de cada turno de, de, del BICIN. ...y bueno, eh, todos los trabajadores votan a mano alzada... Eh, ...quién quiere huelga y quién no... ...y salió pues un, prácticamente un 90% largo... ...de que todo el mundo quería la huelga indefinida. Huelga indefinida que se iba a realizar... ...y que bueno, eh, abrió las negociaciones en la Consejería de Treball... ...nosotros siempre pedimos una mediación previa... ...a la realización de la huelga... ...y conseguimos que se abriera una mediación... ...pero ya eh, muy potente apoyada por la huelga que se iba a realizar, por tanto la empresa ya no podía jugar con nosotros. Los trabajadores lo que estaban pidiendo es de que se defendiera la plataforma reivindicativa que se les había planteado y así es como se hizo. Gente que lleva trabajando aquí desde que comenzó el servicio. Esta gente, está muy, muy, esta gente está ya enojada, esta gente está cansada, está harta de esperar y va por todas. Bueno, primeramente, los éxitos vienen pues con el apoyo total o casi total de la plantilla, porque si la plantilla no se une, la verdad que el comité de poca fuerza va a tener contra la empresa. Entonces, ahí ya, como la, teníamos el apoyo de toda, la, de toda la plantilla prácticamente, pues se empiezan a, las negociaciones con la empresa y, bueno, poco a poco, en, en, con el departamento de trabajo de aquí de Cataluña, pues se van, se van arrancando cada vez más cosas y se van llegando a, a acuerdos eh, ...bastantes mejores que la última oferta que nos hicieron. Podemos decir que la Generalitat de Cataluña aquí ha estado esta vez a la altura... ...porque nos ha puesto una mediadora... ...que no ha estado en ningún momento mirando el reloj... ...sino que ha aceptado tranquilamente... ...que las reuniones acabaran a la una, la una y media a las dos de la mañana... ...o sea, no nos ha dado prisa sino que ha hecho de mediadora de verdad... En, en este caso, en este caso en concreto. ¿eh? La verdad que los puntos más buenos que hemos conseguido después de las, huelga, de las huelgas son las bajas al 100%, que nunca lo teníamos, bajas de accidente laboral, que la teníamos al 75%, ahora las tenemos al 100%. Cuando alguien cogía un accidente de trabajo, cobraba lo que daba la seguridad social, los tres primeros días se los descontaban, era un verdadero desastre porque es un trabajo que se hace mucho en la calle y que hay accidentes laborales como por ejemplo que te pueden atropellar. ...por ejemplo, se nos han dado casos de estos... ...entonces bueno, que gente que la han atropellado... ...por estar trabajando no cobre... ...sino que ya teniendo un salario miserable de unos mil euros... ...te descuenten... ...pues es bastante grave y peliagudo. Se consiguen también 30 días para las bajas del resto comunes... no, ...bajas comunes y tal... Eh, ...se consiguen días personales... ...se consigue una reducción de jornada de 39 horas... ...y 37 en los meses de verano. Y El aumento salarial... ...que hemos conseguido... ...casi casi triplica lo que nos proponían... Eh, en las primeras y últimas negociaciones de convenios sin la huelga convocada. Significa en cinco años garantizar que van a tener una subida salarial de 3.550 euros. Y también eh, temas de nocturnidad y fines de semana que se ha mejorado bastante. Sí, sobre todo la, el crear un convenio propio Bicim, puesto que veníamos con la plantilla dividida en dos convenios diferentes en las cuales había unas diferencias abismales entre, entre económico y social. ¿no? Bueno, pues lo resumiría en pocas palabras, un, un buen avance para seguir luchando siempre. Un trabajador que esté en una empresa, eh, en una situación igual como eh, estaba la nuestra, le diría que primero tiene que informar y asesorarse bien y por sus derechos. Y siempre tendrá que luchar y tirar para adelante, que hay que luchar para conseguir, que la unión hace fuerza, que todo lo que se lucha se consigue.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 Bueno, nosotros reivindicamos fundamentalmente unas pensiones dignas que se traducen se traducen en una pensión Inmediata, urgente, homologable al salario mínimo, 900 euros, y a muy corto espacio demandamos los 1.084 euros, que es la, eh, la Carta Social Europea la que demanda o dice que esas pensiones son las que tienen que tener los ciudadanos de la Unión Europea. Esos 1.084 euros los consideramos irrenunciables y pensamos que el país tiene disponibilidad económica, pero no hay voluntad política de los gobiernos porque estos gobiernos que hemos tenido, tanto el Partido Popular anteriormente como ahora el Partido Socialista, han sido gobiernos al servicio del capital al servicio de los poderes económicos y financieros y evidentemente no se han preocupado, han hecho dejación de responsabilidad y no lo decimos los pensionistas lo dicen ciertas entidades públicas como la Autoridad Independiente de Reforma Fiscal como la comisión, eh, eh, las comisiones parlamentarias incluso de otros grupos políticos que no están en la línea del Gobierno no hay una voluntad política para resolver el problema de pensiones. El país tiene tiene posibilidades económicas, pero, desgraciadamente, no hay una distribución de la riqueza de la riqueza que tiene el país hacia esa mayoría social, que somos jóvenes trabajadores y pensionistas. El tema de las pensiones, eh, desde, desde que se instauró el Pacto de Toledo, empeza, empeza, empezaron las, las dificultades con el tema de las pensiones y las distintas congelaciones, el pacto de Toledo es lo peor que le han pasado a los pensionistas en las últimas décadas eh, porque eh, lo basa todo en el sistema contributivo, en, el, en lo que es el, en las cotizaciones de los trabajadores cuando antes eh, había siempre partidas en los presupuestos generales del estado que una de las reivindicaciones es esa, o sea, el, el, los, los las pensiones tienen que estar blindadas en la Constitución y tienen que estar blindadas por, como mínimo con la subida del IPC, pero, eh, pero tiene que haber partidas presupuestarias. Las pensiones tienen que entrar en los presupuestos generales del Estado, de manera que siempre, como dice la Constitución, la Constitución dice que siempre habrá, recursos suficientes para, para, para atender el tema de las pensiones y otras cuestiones sociales. En consecuencia, tiene que haber partidas en los, en los presupuestos generales del Estado que garanticen el, el poder adquisitivo de los pensionistas. Hemos estado toda la vida trabajando, toda la vida cotizando y ahora llegas a ser mayor y no, y no vas a tener derecho a vivir, hay que defender las pensiones, sea como sea. Y si todos devuelven lo que nos lo han quitado, las pensiones, hay dinero para la pensiones y para más cosas. El sistema público sufre un ataque, un ataque muy importante por parte de los gobiernos y de los poderes económicos porque eh, Está claro que el, los 140.000 millones que supone el gasto en pensiones públicas, que evidentemente es un derecho que tenemos como ciudadanos reconocidos en las leyes y en la Constitución, esos 140.000 millones son un, eh, son un caramelo muy dulce para los bancos, las financieras y los poderes económicos que pretenden privatizar el sistema público. Esa es la clave del problema. ...hemos sufrido la sociedad española... ...hemos sufrido la reforma del artículo 135... ...por parte del Partido Popular y Partido Socialista... ...que han sido políticas paralelas, similares unas y otras... ...y a partir del 135 lo que han intentado ha sido... ...aplicar cuatro reformas, dos laborales... ...la del 2010 y 2012... ...2010 del Partido Socialista, 2012 del Partido Popular... ...y dos reformas de pensiones, la del 2011 y 2013... ...esas cuatro reformas tenían un objetivo concreto deteriorar en gran medida el sistema público para favorecer los planes privados de pensiones que ya estos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y otras fuerzas sociales apoyaron en los pactos de Toledo del 96. Los pensionistas eh, eh, estamos pidiendo un, una pensión mínima de 1.080 euros. Y, y sobre todo las pensiones más bajas, que, que, bueno, hay las no contributivas que tienen que subir también, porque es una vergüenza que estén cobrando 300 y pico euros. Eh, la gente que no tiene eh, suficiente eh, tiempo cotizado para cobrar una pensión contributiva. ¿Por he venido? con muchos motivos. Uno de ellos es la, lo del de asunto de pensiones. El que los gobiernos, el gobierno actual y los gobiernos que vengan, que se pongan atención a lo que el pueblo está pidiendo. En el momento que eh, se desvinculan, a partir de esos pactos de Toledo del 96, los presupuestos generales del Estado en la responsabilidad de pagar las pensiones públicas, sucede que... Los bancos y las financieras intentan, intentan deteriorar el sistema, junto con las políticas, las reformas que han llevado a cabo estos gobiernos, deterioran el sistema con el fin de decir que no es sostenible. No es sostenible, según ellos, porque evidentemente el gobierno hace unas políticas para provocar la falta de ingresos en la seguridad social. ¿Por qué no hay ingresos en la seguridad social? Porque han llevado a cabo dos reformas laborales, Partido Popular y Partido Socialista, que lo que suponen son salarios de miseria y eh, condiciones de trabajo muy precarias para los jóvenes y para los trabajadores. Eso supone un deterioro en los ingresos de las arcas de la seguridad social económica y entonces, claro, evidentemente hay menos ingresos. Con esas políticas lo que sucede es eso, sucede un deterioro del servicio público y el beneficio claramente está en los acuerdos que han tenido y han llevado a cabo estos partidos en Bruselas apoyando el plan pan de pensiones, de pensiones privadas. Es decir, están apoyando las pensiones privadas para intentar deteriorar el servicio público. Los sindicatos tienen que jugar un papel importante en estas reivindicaciones, entre otras cosas porque los sindicatos son organizaciones de autoorganización de los trabajadores para defender sus derechos. Los trabajadores de hoy son los pensionistas de del mañana y los pensionistas de hoy han sido los trabajadores de ayer. O sea que eh, eh, eh, las pensiones están englobadas en lo que es la, la política laboral de este país. Eh, eh, los pensionistas son trabajadores. Han sido trabajadores y lo siguen siendo. Pertenecen a la clase trabajadora. Eh, la mayoría, el 90% de ellos. En consecuencia, los sindicatos, eh, eh, la temática de, de las pensiones y de la organización de las pensiones les atañe directamente como organizaciones de trabajadores o sea el papel del sindicato es fundamental en, en, en, en estas reivindicaciones y, y, y la CGT desde luego tiene que, que estar está y estará apoyando las reivindicaciones de, que vengan de las coordinadoras de la organización de los pensionistas de, de la COESPE de, y de las distintas coordinadoras que hay a nivel de los territorios ¿Por qué vengo desde allí? Pues fíjate, siendo mi Estoy haciendo un esfuerzo grandísimo porque pienso que esto de las pensiones hay que darle una solución. Las movilizaciones empiezan a, ra a raíz de la situación de congelación con, con, con el gobierno de Rajoy, de, de la congelación de las pensiones y, del, y de la subida del 0,25% durante varios años y, so y nacen de la organización de los pensionistas. Eh, los pen, eh, pensionistas eh, ven y tienen la necesidad de organizarse para defender sus derechos y a partir de ahí es cuando comienzan las movilizaciones hay todo un tejido social que se ha ido organizando a nivel de todo el estado eh, porque eh, la COESPE es la, la organización eh, estatal que, que eh, engloba ...a las distintas eh, coordinadoras y grupos territoriales... De, de, la, de, ...de las distintas coordinadoras que hay en todos los territorios... ...que se han ido constituyendo a lo largo y ancho del, del territorio del Estado. Aquí en Madrid, por ejemplo, la Coordinadora de Pensionistas de Madrid... ...que aglutina a las distintas plataformas... Que hay en, en, en lo que es en la Comunidad de Madrid, en, todo el, en los pueblos de, del cinturón, pues hay hay asambleas de pensionistas constituidas y están coordinados en la, y en los barrios y están coordinados en la coordinadora de pensionistas de Madrid. ...y a nivel estatal es lo mismo. Los pensionistas consideramos que hay dos momentos claves... ...en las reivindicaciones que hemos, las reivindicaciones que hemos llevado a cabo. Los, los dos momentos claves son el 22 de febrero del 2018... ...cuando de decenas de miles de pensionistas, en Madrid fuimos 40.000... ...rodeamos el Congreso de los Diputados... ...y provocamos un cambio de políticas en los momentos... ...que el gobierno del Partido Popular decía que no había dinero. No había dinero para pensiones, a partir del 22 de febrero... ...es una fecha clara donde hay un punto de inflexión... ...y donde el gobierno ya dice que sí hay dinero... ...a partir de esos momentos negocia... ...con el partido nacionalista vasco... ...negocia con Ciudadanos, negocia con algunos partidos... ...y dice que efectivamente... ...se puede llevar a cabo el señor Montalvo... ...la subida del 1,6%... ...eso significa... ...un cambio de políticas en el sentido de los recortes... ...que estaban aplicando a partir de las reformas... ...y significa una victoria del movimiento de los pensionistas. El segundo punto importante es el momento en el cual... Eh, ...confluyen en Madrid las dos columnas de pensionistas... ...la de Bilbao y la de Rota... ...después de atravesar el Guadalquivir eh, y el Ebro... ...como suele decirse, enlazando las dos mesetas... <coughs> ...a partir de esos momentos se recorren decenas... ...centenares de pueblos y ciudades... ...y consideramos que en estos momentos le corresponde al Gobierno del Partido Socialista tomar decisiones que no las toma. Pedimos unas pensiones PID dignas, que hay muchas pensiones que son de supervivencia muy, muy estrecha. Y aquí estamos pues, para, para hacer frente, en la medida que podamos, a todas estas peticiones. El señor Pedro Sánchez no ha, mmm, no ha llevado a cabo las promesas que había eh, dicho reiteradamente en el tema de pensiones, el señor Pedro Sánchez había dicho que efectivamente las pensiones se iban a realizar por ley, que el 0,25 de subida que teníamos implantado por el gobierno y las leyes del Partido Popular iban a ser derogadas, el factor de empobrecimiento de los pensionistas iba también a suprimirse, de hecho fue el Partido Socialista quien lo impuso en la reforma del 2011, el señor Pedro Sánchez no ha cumplido lo que dijo respecto a la aplicación de impuestos para apoyar las, eh, los recursos de las pensiones en el tema de los impuestos a la banca, en el tema de los impuestos a las tecnológicas. Es decir, ha incumplido sistemáticamente las promesas que dijo y nosotros denunciamos que esas, esos incumplimientos no merecen... ...el apoyo y el respeto de los ciudadanos... ...porque evidentemente hemos sido engañados en ese sentido... ...y nos sentimos defraudados por un gobierno... ...que promete y luego solo sirve como ha hecho anteriormente... ...el gobierno del Partido Popular... ...a la banca y a los poderes financieros. Los pensionistas vamos a seguir trabajando... Va, gobierne, ...como dice el lema, gobierne quien gobierne... ...las pensiones se defienden... ...los pensionistas vamos a seguir reivindicando... ...en la actualización... De, de las pensiones a un mínimo de 1.080 euros, que estén blindadas en, en, en la Constitución, que estén blindadas al IPC y que estén en los presupuestos generales del Estado. El sistema tiene que ser mixto, sistema contributivo y partidas en los presupuestos. Tan importante como nuestro presente, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Vamos a ver, levantar el país, es nuestra vida. A ver si de una vez para todas la clase política se pone a trabajar. A los 40 años lo que menos pensaba era en la pensión. Pero el tiempo pasa rápido y llega un momento que te encuentras de la noche a la mañana que ya tienes la próstata jodida, tienes una serie de cosas. <risa>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 La laboral que engloba desde el salario que cobramos, las condiciones laborales en el sentido de los ritmos de trabajo que soportamos y el estrés al que estamos sometidos y sometidas. Nosotros, la sección sindical de Excel, lo que intenta diariamente es concienciar a la plantilla de que si queremos cambiar las cosas es necesario que todos y todas estemos involucrados involucradas. Eh, llevamos muchos años luchando por mejorar las condiciones laborales que tenemos en el centro de trabajo y hemos conseguido grandes cosas para las compañeras y compañeros. En este momento, bueno, recientemente acabamos de eh, ganar una batalla a la empresa, pretendía grabarnos mientras trabajábamos, y a través de la movilización y sacar el conflicto fuera del centro, se ha conseguido que la empresa dé marcha atrás y que no nos grabe. Pues este verano nos convocaron un día al comité de empresa para decirnos que iban a instalar cámaras en el centro de trabajo. Pero no solo en los sitios comunes, sino también dentro de las salas. Entonces, claro, nosotros creemos que en este sector no es necesario porque dentro de una sala de trabajo lo que estás sentado trabajando y nos parece una medida más de presión eh, inaceptable. Entonces, bueno, desde la CGT, pues lo primero que hicimos fue mostrar a la empresa nuestra desconformidad y convocar movilizaciones. Lo que pasa que la empresa, vista esta convocatoria, después dio un poco marcha atrás y ahora va a instalar cámaras, pero solo en hall, zonas comunes, ya no dentro de las salas. Hemos padecido sanciones indiscriminadas. De hecho, una compañera delegada de la CGT estuvo sancionada con 15 días de empleo y sueldo por eh, hablar a un cliente y supuestamente contestarle mal cuando era todo incierto, es decir, una sanción desmesurada. Eh, tuvimos que ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral y finalmente a la empresa se le retiró la sanción. Padecemos constantemente auditorías, nos graban siempre, es decir, nos graban el 100% de, de la jornada de trabajo. Estamos sometidos al arbitrio de la empresa, en el sentido de que la empresa en cualquier momento, por cualquier llamada puede imponernos una sanción, incluso tipificarla como grave o muy grave. De hecho, una compañera, una afiliada, tuvo una sanción de 40 días de empleo y sueldo por contestarla mal a un cliente. Nosotros creemos que eso es, es del todo inadmisible. Vivimos también, eh, propio y, y consentido por el convenio firmado por Comisiones unos salarios de miseria eh, que esto también repercute en que por ejemplo en Estel eh, cada día eh, muchas compañeras y compañeros nos vemos abocados a tener que de depender ¿no? de las retribuciones eh, variables eh, como los traducen ellos en incentivos o en ventas para poder completar el salario de miseria que tenemos ¿no? unos incentivos que siempre se hemos estado en contra por pues ser arbitrarios irregulares opacos y eh, unilaterales puestos por la empresa. Se ha firmado un, un plan de igualdad, que la CGT no lo ha firmado porque nos parecía inadecuado, insuficiente, que no recogen más medidas apenas que las que están ya en el convenio, en la ley. Entonces, por ejemplo, para poder conciliar, pues la única medida que hay en este es la reducción de jornada y dentro de tu horario. Es decir, que muchas trabajadoras, o sobre todo y algún trabajador, pues eh, tienen que acudir a los juzgados para conseguir un cambio de turno y siempre perdiendo salario. Y dependiendo de un juez que a veces nos da la razón y alguna vez no. Y claro, creemos que el plan de igualdad debería de recoger medidas de conciliación, flexibilidad y no de renuncia a salario y a otros derechos. En este momento eh, es un momento muy importante porque caduca el convenio colectivo que tenemos en vigor y se inicia la negociación del nuevo convenio. Eh, nosotros y si nosotras lo que pretendemos es que nuestras compañeras y compañeros se conciencien de que mientras no se cambie el convenio colectivo es imposible cambiar nuestra realidad. Estamos condenados y condenadas a situaciones de miseria. Nos cuesta mucho llegar a final de mes debido a los salarios que tenemos y a las condiciones que padecemos. Entendemos que eh, la lucha tiene que estar en movilizarse e intentar cambiar las cosas a, a través de un cambio radical en el actual convenio. Recordemos que estamos trabajando para empresas como Movistar o Vodafone, etc. Este tipo de empresas, sus trabajadores tienen unos convenios muy superiores a los nuestros. Nosotros defendemos que a igual trabajo, a igual salario. No es normal que un trabajador de telefónica gane dos o tres veces más que cualquiera de compañera que trabaja en Excel. Es importante resaltar que nosotras estamos trabajando para grandes multinacionales que muchas veces no se les pone cara, es decir, que cuando están llamando a una teleoperadora realmente se está dando la cara por unas grandes compañías, en este caso nosotras trabajamos para Movistar, que trabajamos con salarios de miseria, que las grandes compañías continuamente están eh, vendiendo una calidad del servicio que después no tienen con las propias trabajadoras y bueno creo que es totalmente una convivencia entre las grandes compañías en este caso Movistar, ADECO y las propias administraciones públicas que consiente que se puedan dar estas situaciones. Tenemos suciedad por todas partes, lo hemos denunciado a Inspección de Trabajo varias veces pero la Inspección de Trabajo no está por la labor de colaborar con nosotros más bien le está dando la razón a la empresa y pues mesas con polvo, a veces pues pasas un algodón y negro, eh, cosas un poco más graves como los contenedores higiénicos en el baño de las mujeres rebosando, días estar así, Tenemos, hemos mandado fotos a inspección de trabajo y, y bueno, la empresa dice que cambia la frecuencia, que va a cambiarlos con más frecuencia, pero son problemas que se van reiterando con el tiempo. A base de lucha, en nuestro centro de trabajo, el calendario laboral se cuelga anualmente, es decir, que todos los compañeros y compañeras saben su horario de todo el año. De hecho, lo van a colgar ahora, el 30 de noviembre. Disponemos de un día libre más retribuido para todos los trabajadores y trabajadoras. Le llamamos el día de cierre. Es un día que podemos solicitar y disfrutar y sería como un día más de vacaciones. Eh, también hemos conseguido mejorar el convenio colectivo en algunos aspectos como por ejemplo los fines de semana el convenio establece que hay que librar como mínimo dos y en Excel eh, a base de diferentes acuerdos que hemos alcanzado con la empresa eh, la mayor parte de la plantilla tiene un sistema de libranzas mejorado Hay que seguir luchando día a día y sin bajar la guardia porque bueno, estas empresas pues, intentan ir terminando y que poco a poco ir recortando tanto en derechos conseguidos con huelgas, movilizaciones, como el convenio interpretarlo de su manera. Y que no hay que bajar la guardia nunca. En los últimos años y el tema de las subcontratas que ha sido para precarizarnos y entender que lo precario es algo normal, primero te, creo que tenemos que entender todas que no debemos ser precarias, no tenemos para qué aguantar esta situación de precariedad, nos han condenado y nos quieren hacer ver que este modelo no puede cambiar, hay que cambiar este modelo, hay que cambiar este sistema que continuamente lo que hace es crear mano de obra esclavizada, por lo tanto lo que tenemos que hacer las trabajadoras es organizarnos, unirnos, pensar colectivamente, tener un discurso colectivo, no pensar en lo individual, y es la única manera de hacerle frente a esta situación y pensar que las cuestiones van a venir por nosotras mismas, que nadie nos va a regalar nada y que nunca a nadie ha venido, los cambios han venido por arriba, los cambios vienen por abajo.